Bueno, como cada sábado estamos en una nueva cancha de lo que es la Lifur, estamos en el Club 18 de Julio, que a nosotros nos gusta venir, cada vez cada vez que venimos nos gusta venir porque nos reciben muy bien. Estamos acá con el presidente de la Liga, con Marcelo Rodríguez. Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fede, Marce. Hermoso día hoy para jugar. Este, está bien, bien, agradecido otra vez a ustedes Hoy estamos en el club 18 de julio El sábado pasado no hubo fecha, el tiempo malo Decidimos claro. suspender la jornada Así que hoy se está jugando la jornada completa Hermoso día para jugar al fútbol hoy Siempre es lindo visitar a los clubes de barrio Cuando están la, compitiendo, digamos Sí, la verdad que sí, siempre es lindo estar Estar atento a las necesidades de los clubes Estar con ellos Así que son muchos clubes, lamentablemente bien. uno no, no puede ir a todos claro. tampoco podemos hacer visitas de médicos llegar, mirar y salir corriendo te tenés que quedar por Obvio. lo menos a dos dos partidos este, do, do, do, dos categorías, pero... Pero bueno, tratamos de ir a lo que se pueda, no solamente yo, lo hace también parte de la comisión, Va, andan visitando los clubes también. Muy bien, muy bien. ¿Cómo arrancó este año la, la Liga de Fútbol Infantil? Un bien, poco. Bien, bien, la verdad Hasta que. El día de hoy, ¿no? Bien, bien, la verdad que 37 clubes jugando. El año pasado este, había sido mucho menos. Este año volvimos con la zona A, B y C. Bien. Y bueno, 37 clubes jugando todos los. Los sábados en Urlingan. Bien, y además el campeonato de las nenas que tiene 18, ¿no? Y el campeonato del fútbol femenino, infantil, que juegan claro. los días domingos, son 18 clubes, y ya te lo estoy anunciando en la radio, el 26 de mayo, 26 de mayo arrancamos con el juvenil femenino. ...aproximadamente entre 10 y 12 clubes van a participar... Mirá. ...con las ne nenas, le digo yo porque sí, claro, sí, sí, las ya. nenas son las de 15... Claro. ...pero después sí, ya no son nenas, son, son mujeres... de son mujeres. 40 años, 35, hasta la edad que quieran, Mirá. no hay límites... Mirá qué bueno. va a ser los días viernes a partir de las 8 de la noche... Bien. ...tenemos que ver cómo... Arreglamos el fixture para no, poder, para no chocarnos con el fútbol de veteranos ah, que juega okay. los viernes. O sea que estamos, hoy estamos en pleno fichaje, estamos haciendo las actitudes físicas. Así que nada, si todo va bien, el 26 de mayo estaríamos arrancando con el juvenil femenino. Vos contabas recién, decías, el fútbol, el fútbol infantil, el fútbol de veteranos, las mujeres. Ahora esto que vos estás contando todo esto gracias a una gestión, ¿no?, de, de Juan. Sí, por supuesto, la verdad que desde que Juan llegó ya hace ocho años acá, o hace ocho años, mm. este, el, el deporte, el, entre todo el fútbol principalmente, ha crecido de una manera enorme. Yo me acuerdo hace ocho años, nueve años atrás, lo único que tenía era el fútbol infantil eh, de los sábados donde tampoco tenías gran cantidad de equipo, solo 17, 18 clubes. Cuando yo agarré la liga eran 17 clubes y 8 años después hoy hay todo. Tenés futsal, fútbol de veterano, femenino infantil, femenino juvenil, lo Lee Fur de los sábados que claro. ya cumplió 28 años. La verdad que que nada, la verdad que estoy orgulloso yo al lado de haber estado todo este tiempo al lado de Juan, yo también ya va para ocho años que estoy al frente de lo que es eh, la liga de los chicos y ahora sí, con todo esto que te estoy diciendo con todo lo que estamos armando y la verdad que nada, muy, muy contento de estar al lado de Juan y todo su equipo. Con Martín Tufexián, siempre trabajando al lado de él como secretario de deporte. iba a decir yo desde acá, de detrás de cámaras, que es una, una mirada global del deporte que tiene, que tiene Juan Zabaleta, el equipo, y por supuesto, en lo que corresponde a ustedes, acompañando a Alifurno, es ¿cierto? Es una mirada general. Exacto. Hace ocho años los clubes estaban desnudos. No había no, nada, no tenía nada. Era, era, era un poquitito de eso era, era solamente el fútbol de los sábados Y, sí. y solamente Cuando eh, llego Eran 17 clubes Había 17 clubes jugando en la liga ah, sí. Era una liga de 17 clubes Nada más Ni una pista, nada No, a ver, no había pista Ponele con pistas Habrás tenido 3, 4 clubes Que las tenían hace años claro. Desde que está Juan, pista el ciclón Pista Grepi eh, pista 18. 18 Pista Pampero Pista Rollito eh, me estoy eh, No sé si me estoy olvidando eh, Se ha techado A, a, a, a, a, la socia. a las hostias Se le ha dado los terrenos a San Damián eh, Nada, es... A ver... Hoy en estos momentos se está techando greppi, se le está haciendo todo el predio a los patitos, con sí. pista, todo con. Una maravilla esa instalación, ¿eh? Es una maravilla, se está haciendo todo nuevo en el, en destino, el, destino. En el destino. En el destino también. y eh, A ver, medio desprevenido, si yo me tengo que hacer un, una nota, un papel, sí, sí, y sí, yo sí, te sí. lo puedo decir detalladamente, pero tenemos cantidades, ahora sí. me voy a acordar algún otro club que se le está claro. haciendo bueno, a eh, San Damián se le va a empezar a hacer la pista también, bueno eh... y, como, y como siempre, ¿no? todos los años el tema de la entrega de trofeos y lo que es el campeonato el pago a los árbitros no. como todos los años el municipio, Juan, sigue pagando los trofeos a los chicos eh, se le paga a los árbitros este, o sea que el club, todo lo que pueda recaudar Vos ves acá una mesa dulce un, El club, todo esto, ¿para qué? Para que los chicos puedan tener sus camisetas, sus pantalones Ahora viene el invierno Hay clubes que ya están preparando los camperones Para 110 pibes Y hoy hacer 110 camperones No estás hablando de 30 ni 40 Ayer me acaban de No sé si querés que te tire el número sí, sí, Me tira. hablaron de 800 mil sí, pesos, pesos Para hacer 110 camperones Claro y claro. bueno, ¿eso por qué se puede hacer? Por la ayuda que te da Juan, porque el club sabe Que no tiene que estar pagando trofeos Que no tiene que estar pagando árbitros Eso es un montón de ayuda a un club Es mucha plata El otro, día, plata. El otro día él en, en Escuelita en sí. el cierto, él Le hizo la pregunta del presidente De Escuelita, es decir ¿Cuántas jornadas le llevaría a un club Juntar el dinero para hacer una pista? Y ellos dijeron Imposible Es imposible Imposible, imposible. Es decir, es un, una cosa es invertir en una pista y otra cosa es caer un lugar con dos pelotas. ¿no? Son diferencias. Es, son dos muy cosas. Con, ah, me acordé, Malvina. Le están Malvina. haciendo la pista también. Yo me voy a ir acordando y te sí, voy tirando. Sí, eh. sí, sí. sí perdóname sí, sí, con la audiencia, yo me voy a ir acordando y voy tirando. No, no, pero está el, bueno este eh, ejercicio de ir haciendo memoria porque es tanto. Te voy hablando y pensando, ¿viste? Perdón, puedo hacer dos cosas, ¿viste? Pensar <ríe> y, y ir hablando. Pero eso y, lo que decís, es muy cierto. Eh, hoy un, a fin de año un club, no sé, en un club se puede, el municipio va a dejar por club. Ojo, también se le va a pagar los trofeos a las nenas, claro. al fútbol femenino. O sea, miles de trofeos estamos hablando. Este año estamos hablando de más de.. Hoy tenemos seis mil pibes jugando. Y wow. nenas. Wow. ¿Eh? Claro. estamos hablando de esa cantidad de trofeos y después vos tenés que dar los trofeos a los campeones y todo, se está hablando más de 7000 y Juan también se había comprometido de quizás darle algo a juveniles también a juveniles, a veteranos pero solamente sí, en infantil pero... lo vas hacia atrás y la cifra es de miles y miles y miles de premios. De premios. Exactamente, una año tras barbaridad. año. es la sumatoria que hay que hacer oh. y decís, es una barbaridad de, la, de, mil, de decenas de miles de premios. De premios y, y, y hay algo muy importante también, se suman clubes, eh, hoy vienen clubes de afuera a querer participar en el FUR. Claro. A ver, uno los puede permitir, por supuesto que por ahí el municipio, epa, va a pensar el municipio por ahí no está para estar dándole trofeo a todos los equipos de afuera. Claro. Pero ¿Por qué vienen los clubes? No vienen por eso los clubes, ¿eh? Más allá de que nivel enteran. competitivo? Es un nivel competitivo, les gusta, es esto, familiar, tranquilos, mm. ¿sí? Este, los, los clubes vienen juegan, a veces se van enojados los papás porque los árbitros pero va a ser lo de siempre muchachos en AFA pasa Más bien. Estamos el otro día claro. lo que pasó con un River Boca a ver, yo soy de River, estoy contento pero creo que el árbitro se confundió tendría que haber sacado alguna roja y pasa, y nosotros le, le vamos a pedir a estos muchachos que hoy vienen, que ver, están capacitados, pero están desde la una y media hasta las diez de la noche dirigiendo Esto, claro. ¿me entienden? y pasa pasan 200 papás, 300 papás y aquel claro. todos los que vienen quieren alentar a sus pibes y si no les cobras un corno, un lateral, un penal, eh, hay que entender un poquito. Pero eso eh, se está pasando, ya, se va, está, va mejorando, va, va mejorando año tras año va mejorando. La, como, como me decís vos, lamentablemente esto se va haciendo a fuerza de sanciones, de ir hablando con la gente, con los delegados, con los clubes. Y aparte la ayuda que tenés, como digo, siempre en el municipio. Claro, porque ¿eh? yo siempre digo que cuando uno ve gente jugando al fútbol, ya sea niños o sea la FA, es decir, de la línea de CAL para afuera tiene que haber organización y tiene que haber apoyo. Exactamente. Entonces vos ves toda la competencia deportiva, todos los dimes y diretes de los papás, de que esto el otro, pero lo pueden hacer porque hay un acompañamiento hacia Hacen instituciones por, por parte del municipio. Del municipio, por supuesto, eso es lo de siempre. De, de, desde que Juan llegó, Juan no dejó de apoyar a los clubes de barrio. Yo digo, por ahí el fútbol, porque es algo más popular. que Claro, se ve. pero, pero, las, lo... pero para, hace una pista, entonces eso hace que las nenas hagan patín, patín hagan otro, este, otras a, actividades. Otro tipo de actividades. Hoy los clubes están llenos de actividades, no solamente el fútbol. Tenés claro. barque, tenés patín, hay hockey, hay de todo para que uh -huh. los chicos... Eso es lo que hace una pista, ¿me entendés? No solamente el fútbol. El otro día, la, la última que te hago, el, el otro día se hizo en Ateneo Roca una entrega de botiquines, que también sí, es sí. a cargo del municipio. Sí, municipio. Y yo el otro día fui al Club El Grano, que le mandamos un saludo grande, y me dicen, nos dieron tres botiquines porque tenemos el fútbol infantil y nos dieron dos tiras de, de mujeres. Exactamente, porque ellos tienen dos, dos tiras claro. diferentes, entran con dos tiras. Al tener tantas nenas, claro. armaron dos tiras. Pero eso del, del botiquín, cuando, cuando hay una actividad como es el fútbol, eh, sirve y mucho, ¿no? No, por supuesto, vos lo abrís, es un botiquín con gasas, con alcohol, con merteolás, con todo lo que se necesita... Cuando un chico se, se lastima o se raspa o pasa algo, ¿no? Claro. Entonces está bueno tener siempre eso a mano. Y bueno, es algo que, que Juan, que Martín se donó, uno para cada club, de todo lo, tanto las niñas como los sí. niños. Y como siempre, la fiesta de fin de año, la entrega de trofeos ahí en el Estadio Municipal. Es, no sé este año, estamos ah. hablándolo con, con, con ellos. Eh, yo creo que si se hace una entrega con tanta cantidad. Hay que ir al poli, ¿eh? Exactamente. Puede ser que quede chico. Estamos hablando. Estamos hablando. A mí saben que lo, a lo mí lo joven, pasa y influye el clima y ahí el clima. Clima. Claro. A mí lo que me gustó mucho fue el año pasado lo que se hizo cuando finalizó la colonia de vacaciones. Ah, sí. Se hizo algo tan sí. bonito sí, ahí. Es en el que, ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. sí al sí, aire sí. libre, eso es gigante, eso pueden está entrar bueno. miles eso está de bueno. personas. Me gustaría, bueno, no tengo que hablar porque eso es, un, ya, Obvio. es una decisión de, Obvio. De, de, del municipio, de Juan, de Martín. <risa> una no decisión claro. del planeta con el clima. <risa> y con el <risa> clima, pero normalmente para noviembre, cuando hacemos... Sí, hacer, hace calor, está, hace calor. Hace batería, eh, lo podemos hacer tranquilamente al aire libre, este, va a estar bueno también. Pero bueno, falta todavía, vamos de a poquito, ya va, estamos llegando... Falta, no falta mucho para que termine la primera rueda. Arrancaremos automáticamente, como todos los años, con las copas. Claro. Y, y bueno, falta. Vamos. Vamos. Ya vamos, arrancamos. Ya, ya arrancamos. Estamos. Bueno, estamos muchísima, bueno. Muchísimas gracias y no, nos vemos en alguna cancha. No, no, la verdad que no. Y la, la verdad que sí, te quiero decir. La Nos sí. no prendió fuego. No, por Dios, chicos. ¿sabes? La verdad que me encanta que siempre estén ustedes, que siempre están al lado de la liga, al lado de IFUR, desde tus comienzos. Arrancamos juntos. Sí, sí, sí, sí, Con Fede arrancamos sí, sí. juntos, con Juan, todo. Cuando, Ahí en ido eh, te acuerdas? Arrancamos los primeros partidos. Martín Sufe sí, nos sí. acompañaba. Él a los clubes. Sí, sí, ni conocer, nadie lo conocía todavía ni lo no conocía, ni nosotros íbamos y nos mirábamos ahí en, en los alambraditos los partidos este, bueno, todo fue creciendo y, y bueno, la verdad que, que muy contento por, por, por todo esto y espero seguir estando, que ustedes sigan estando que Juan sigue estando y la verdad que con todo lo que ha hecho Juan por los clubes y va a seguir haciendo eh, no te quepa la menor duda porque Juan no se va a ir hasta que no deje ningún club sin su pista Claro. ¿eh? claro. hoy está en vista Urling al Norte está en, sí, Mitre, en Mitre, Mitre y también. bueno, le va a hacer a, la, a San Damián y al Triangulito y al Triangulito también, por eso te digo Juan no va a dejar ningún club este, sin, sin su pista o sin su techo como él lo vino prometiendo hace rato el próximo techar es este ah. ah, no sabía Ah, bueno. el Mirá. próximo club es el 18 de julio si lo quiere Charlo también. Está bien. bueno. Acá hay está mucha bien. actividad. Bueno, Ahora justo ¿sabes? vamos a hablar con el presidente del ah, club. bueno, listo. Me <risas> adelanté, espero que se lo diga. A él dale. Está. Listo. Dale, Gracias dale. otra vez y para cuando mejor, quieran yo estoy mejor. con ustedes acá. Dale. dale que ande luego. todo muy bien. Hasta luego. Bueno, seguimos acá en el Club 18 de Julio. Para nosotros es un placer. Estamos con un amigo de la casa, de la hora de Burlingame, con Adrián, presidente de la institución. Hola. hola buenas, buenas tardes, tarde. ¿Cómo anda? Hola. Fede. hola. Bien, todo bien. Bueno, bueno gracias por venir. ¿eh? Dale, no, sí. un placer, un placer. Primero, ¿en qué barrio estamos? Cosa eh, que el que no conoce... Claro, contanos de El dos, dos, dos, eh, barrio, Progreso, ¿eh? barrio Progreso, el límite entre Progreso y Barrio Mitre. Estamos ahí, al límite. Malarredo. ¿sí? Malarredo... Malarredo, 3.45. 3.45. ¿Cuántos no, años está. tiene el club, más o menos? 40 años. Ah, 40, 40, 40 años? años. Ah, bien. El año pasado tuvimos el aniversario de 40 años. Ah, buenísimo. Bien, bien, tú, bien. Tú, bien. Yo, bueno, sí, porque se me mete en el medio. No, mentira. Eh... Bueno, hoy clásico contra, contra Grepi, ¿no? Sí, un clásico, clásico barrial. Barrial, sí. ¿Cómo, cómo están? Oh, bien, lindo. Siempre con la gente amiga de Grepi. mucha gente de barrio que estuvieron acá, van allá, miren allá, acá, o sea, todo lindo. No, tenemos buena relación con, con la gente de Grepi. Ah, pasamos bien. Está bien, está bien. Bueno, contanos un poco <coughs> cómo, cómo, qué están haciendo este año, cómo arrancó el club. Sé que hay actividades nuevas. Contá sí. un poquitito. Sí, no, estamos... Gracias a Dios tenemos todo ocupado, eh, tenemos seis actividades más o menos. Tenemos patín, taekwondo, futsal, la liga de Liffur, la escuelita de fútbol de los chicos, Lifur de femenino, eh, veteranos de mujeres, eh, que es primera reserva y juveniles. Y también tenemos los veteranos, los viernes. Eh, están todas las actividades. ¿Cuántas chicas tienen en el, en el club? Más ¿Sí? o menos. Chicas? Sí. sí y... Pues tienen dos, dos ligas, ¿no? Dos ligas, sí, sí. Y sí, no sé, una, como ciento. Sí, sí, sí, sí, sí. <coughs> está bien, está bien. Eh, bueno, estamos acá mostrando la, la pista nueva que se que se hizo bajo, <coughs> bajo la gestión de Juan, ¿no? Eh, contanos un poco qué es para el club tener esta pista nueva. No, fue un progreso muy grande, la pista fue alucinante. Nada, y ahora le estamos dando un poquito de, de uso, no la usábamos, la empezamos a usar porque pudimos poner la luz, pudimos poner tejido. Y, pero, bueno. pero bueno, falta un montón todavía, pero bueno, fue lo mejor que nos pasó, pues está bien. Eh, el club crece bajo, bajo la gestión de, de Juan, ¿no? ¿Qué, qué es para ustedes, eh, Juan, o sea, la, la llegada de Juan al club? No, Cuando llegó Juan, eh, primero vino con el proyecto de la pista, cumplió, o sea, eh, esperamos, vino, la hizo, por allá por el 2019, 2020, más o menos, eh, antes de la pandemia, más o menos ahí, sí, claro. y, y nada, bueno, y ahora después ha acercado una chapa también cosas, eh, uh -huh. con reflectores. Claro, los reflectores, unos, me acuerdo. se cemento, una... Eso, una cuando, <coughs> eso cuando él, cuando él era ministro, ¿no? Sí, ministro, sí. Uh -huh. sí, sí. Y después, bueno, ahora eh, hay otra promesa, estamos esperando, para que se dé. Escuchamos que, le, que lo van a techar. Esa es la gran promesa y esa es la gran ilusión que tenemos toda acá la gente. Para que te des una idea acá, somos activos en actividades, son 600, 600 personas. Ah, muy ¿verdad? bien. Y más de los par y todo, por semana es entre mil personas, 800 personas. Eh, Acá se empieza un viernes y en o sea, no hay descanso. Eso, al, al tener varias, varias actividades y obviamente eh, ligas, no, veterano, eh, nenas, chicos, futsal, eso hace que... De lunes a lunes eh, el club tenga actividad, movimiento y cuando son locales mucho más. Sí, no, no. Hoy si te queda el, el, el, el, el, el, el, más tarde. Ahora es el, la primera categoría de toda la gente que hay, eh, todas, eh, todas las niñas, pulsar, femenino, eh, todas, todas, todas. Acompaña nuestra gente, acompaña mucho. Loca, visitante. La verdad que eso. Eh, esta es la fuerza que da el club, ¿no? Toda la gente que viene, los chicos nos rebalsan. A ninguno le decimos que no. Por eso tenemos la, la línea la, que preparamos los chicos en una escuelita. O sea, la que juega los sábados la mañana. Que no, no llegamos con, con los técnicos para armar la, la tirada de la C este año. Ah. Y, y cuando la quise armar ya no había tiempo. Y bueno, y ahora el año que viene vamos a armar la C. ¿Van a armar también? Vamos a armar la C, sí. Ya, ya es un proyecto que ya estamos decididos. y. Y nos vamos a meter en la otra línea, o sea, el A y el B del 18, ¿no es cierto? Claro. claro aparte, claro. Acá es 100% barrio, ¿no es cierto? Todo barrio. Todo sí, este no, barrio. Acá no, no, no, no, no acostumbramos, nunca se acostumbran barrio. Mm. Eh, eh, todos chicos de barrio, son todos bienvenidos. O sea, es como todo, ¿no? Cada uno tiene su lugar en, en su puesto. Y después, bueno, eh, ya te digo, la gente, pues, que hoy por ejemplo... Todo, cada vez que somos locales le damos la operación a las categorías para que el dinero, para hacer un punto, claro. o para algo que necesite la categoría. Bueno, hoy le tocó la 2011 Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, todo lo mejor para, para bueno. ustedes y que siga creciendo, ¿no? Que siga creciendo lo, los clubes de barrio, que siga creciendo el 18 de julio, que obviamente la comunidad que está rodeando al club eh, lo quiere, ¿no? Sí, acá. Es, es, es, o sea... Hoy estamos más poblados de gente porque tenemos la pista, porque, claro. a ver, eh, después del Mundial la gente se volvió más futbolista también, eh, o sea, eh, y bueno, nada, también... Eh, ¿Y si te hacen el techo va a tener gente hasta la madrugada acá? Sí, tenemos el techo, <risa> no, es la gran ilusión que tenemos todos, todos. no solo los, los que somos partícipes del club, sino la gente que viene, todo. Claro. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos, a ver, gente de Grepe hacen local acá. Claro. Están techando ando de ellos... Claro. Quizás ya yo no tenga ese problema porque tengo otra cancha y capaz que pueda hacerlo local acá Poderlo pero local acá, no, ponele no te... que necesite voy a necesitar tanto como de Greppi, puedo necesitar de otro o sea, está bueno eso de que vamos a no, no, no, no la unión de los clubes no ¿no? Se entiende, acá, yo creo que eso de andar tirando las canchas a los, a los clubes no va porque a mí cuatro ni siete lucas me va a hacer más, eh, claro. no puedo pagar ni la luz con eso o sea, sí. eh, no lo necesito, o sea, no es que no necesita un club, el club, todo necesita de entrada de plata, ¿no? Pero está bueno prestársela y, bueno, nada, que cuiden. Claro. Que lo cuiden como si fuera el de ellos, que la limpieza, que no rompan esto, que los chicos no tengan un árbol, todo eso. Claro. Bueno, más allá de eso, eh, pues yo te digo, tenemos buena relación con la gente de Grepi, adentro de la cancha de fútbol, no hay amigos. Claro. <risa> ¿no? más ah, bien. sí, hay amigos, pero, claro. pero, pero... Estuve viendo la cancha de tierra que está toda niveladita, está toda parejita. Y porque nosotros, eh, como veteranos, jugamos en tierra, los viernes. Claro. Por, por las rodillas, Pero por los barbara, tobillos, la, por todo eso. está bárbara la cancha, ¿Eh? sí. ¿Está, bárbara? está parejita. Siempre fuimos tierra, pasa que mm. bueno, hacer todas las canchas de pista, te tenés que acostumbrar. Claro. claro. Te, hago, te hago la última, bueno, hablamos de, de, de la pista, estamos hablando de que es, ojalá, Dios quiera, se pueda techar, todo eso con, con ayuda de Juan. Yo te hago, lo único que te, la pregunta que te hago es, ¿cuántas jornadas vos de local tenés que hacer para hacer para que el club propiamente lo haga y no con ayuda se entiende años es, es algo imposible es algo que se puede hacer y no sé no no no, dale, Lilo, dale. no desconozco el valor de lo que vale una obra de, de esa magnitud pero Vamos, dale, dale. años y no sé si podríamos hacerlo imagínate claro. que nos cuesta comprar un cafetón, no cuesta comprar una red tuvimos un atentado en la red muchos clubes nos ayudaron o sea... Vos haces algo y se te rompe otra cosa sí, y sí, todo sí. te cuesta un montón, así que bueno. Nosotros esperamos siempre una ayuda y bueno, Juan la verdad que está metido en todo lo, lo que es el fútbol, en, en todo lo que es ¿no? sí. y... Y que, y que ¿no? Y que haga pista a otros clubes, eso también está bueno porque cuando vos vas de visitante, te encontrás con un lugar lindo. Es que si vamos al caso, eh, son los pibes los, los protagonistas. Ahí y donde ellos necesitan un vestuario como la gente, un baño como la gente, o sea... Y que jueguen como la gente, si eso se viene a divertir, más allá que ganen, pierden, empate, lo que fuera. más bien. Eh, y eso es la, la, la, lo bueno, y la verdad es que nosotros apoyamos, eh, o sea, no te voy a hablar de un partido político porque no corresponde, pero sí apoyamos al mandato de Juan porque siempre estuvo con 18, la verdad es que... Y lo que prometió hasta ahora lo cumplió, o sea, ahora si viene una promesa, nos quiero algo de... Bueno, pocos días, vamos a ver, vamos a ver, estamos sí. ansiosos, sí, pues no dormimos, no, no sabemos <risa> eh, Estamos esperando y a que claro. nos digan, empezamos con la obra y bueno, nada. ahí se, se tapa una alegría pues. para todos. ¿eh? El día ese que se dé, te vas a dar cuenta, porque nosotros vamos a invitar a toda la gente nuestra, a todos los padres, a todas las actividades juntas, para que estén presentes, porque no es solamente para fútbol, sino para todos, para ves. todas las actividades. Podés, hay, hay Encima podés implementar, implementar más actividades. Vole y, claro. y qué sé yo, y lo que fuese. Tal cual. Lo que fuese. Bueno, Adri, muchas gracias por, por la nota, muchas gracias por dejarnos venir como siempre a tu club. Somos muy, muy agradecidos en eso y todo lo mejor para, para vos y para la gente del club. Bueno, aclarámelo, Sociedad de Fomento 18 de julio, porque el club ah. me mata. <risa> <risa> <risa> no, porque es así. Está, está, bien, está, está, está bien, está bien, está, está, está bien. bien. Eh, bueno, Fede, muchas gracias. Gracias, gracias por irla cuando quieras. Dale, gracias. Bueno, seguimos en la recorrida de los sábados, recién estuvimos en el 18, ahora estamos acá en el ciclón de Hurlingham Y estamos con un amigo de la casa, de la hora de Urlingan, estamos acá con el gallego. Muy, bueno, Hola, muy buenas, buenas tardes, tarde. amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por venir. Yo me acuerdo, voy a, voy a contar algo para, para la gente que está viendo del otro lado. Yo cuando arranqué a hacer la, las notas, el primer club que vine fue el ciclón y la primera nota que salió en el diario, blanco y negro... Se la dice acá el muchacho sí. al gallego. Eh, sí, la verdad que sí. Lo tengo guardado el diario yo. ¿Lo tenemos guardado? Sí, lo tengo guardado en mi casa, bajo candado, la verdad que... Bajo bueno, candado. Muy emocionante que hoy hayan... estén, de la manera que estén, bueno, con el diario a, a color, con, con tantas páginas, con tantos pillantes. Se ¿sí? ve que están haciendo las cosas bien y eso está bueno. Está bien. Está a mí una de las cosas que siempre me llamó la atención de él positivamente que vos veías la cancha impecable y veías que el Señor se pasaba toda la jornada levantando y limpiando <risa> eh, absolutamente eso, eso, eso, eso, todo. Se me ha la costumbre mía. Sí, acá me bautizaron como escovita. Escovita, escovita, escovita. Sí, muy bueno, eso es una. como es como un tiempo ubicado. <risa> ¿no? Una cosa que, que tengo adentro, que le sale adentro. Viste cuando eh, seas una persona inquieta, y bueno. Claro. Sí, pues, bueno. Me gusta, lo hago porque me gusta, estoy acá porque me gusta, y bueno, y es Está así. Está bien. Bueno, año tras año venimos, el club va creciendo, nos gusta que, que el club siga creciendo institucionalmente y estructuralmente, y bueno, ¿cómo están hoy por hoy, un poco? Todo oh, bien, gracias a Dios. Bueno, te cuento que el primero de mayo asumió la nueva comisión directiva del club, su señor presidente y toda la comisión, así que, no, bien, acá laburando día a día, ustedes han venido... Y bueno, se han fijado de que, de que arrancó el club a la fecha y me parece que estamos en una buena cena y por un buen camino no ¿Sí? el domingo pasado llenamos la loza acá de los, los famosos estuarios y baños que vamos a hacer con ducha con el piso así que bueno pero vamos, vamos a hacer vamos a ordenar vamos a ordenar las cosas porque acá se ha hecho mucho eh, demasiado entonces, entonces vamos a contar demasiado por ejemplo la cancha de pista sí sí eh... yo me Contanos Las un poquito. Eh, blanca, que habré dejado acá regando la cancha, ¿no? Porque ustedes y sí. sabían que acá, bueno, nosotros, el conjunto de gente que estamos hace eh, 10 años a cargo del club, agarró, no, no, no había nada. Eh, era el alambrado, la, la, la, la tierra y nada más. Bueno, después que eh, el compañero Juan Zabaleta se hizo a cargo en eh, 2015 en adelante, bueno, nos ha dado una gran ayuda junto a él y su equipo. Y bueno, y acá, gracias también a lo que, lo que tenemos en el club, es gracias Juan. Eso mm. siempre lo voy a decir. Eh, no tengo por qué ocultarlo ni nada por el estilo. Al contrario, más que agradecido a Juan, a su equipo. Y ojalá que, que nunca se vaya de urno, ¿no? Mm. Está bien. Oye, hoy por hoy, una, una cancha como, como la de pista está en un valor de 9 millones no, más no, o menos. No, no, no, no, no, no, no, ¿Cuántas olvidar, jornadas tienen no, que hacer ustedes para.? Únicamente que vengan los rolistón, qué sé yo. Que me <risas> hace un evento, que vengan los rolistón. Es la única manera que puedo, puedo hacer una pista de esto. Esta pista tiene. No te voy a mentir. Siempre nos reímos con Juan porque se le hicieron una pista como para, para el estacionamiento de Jumbo. Tiene como 700 varillas de fierro, una locura. Lo que hicieron en la casa es una locura. La verdad que nosotros re agradecidos, sinceramente con la mano del corazón. Toda la gente de ciclón. Acá somos un conjunto de gente que se trabaja día a día. Y ha marcado un crecimiento en el club tener Exacto. la cancha de pista, ¿no es cierto? Sí, eh, eh, a nosotros nos ha llevado y nos ha llegado, ¿no? que todos esos chicos de, de, de, de categoría del 80 en adelante, cuando, a, hoy jugando en el club. Anoche justamente jugamos con veteranos contra barrio cartero. Sí. Y esto estaba explotado. Yo me fui a las 4 de la mañana, eh, acompaño a la gente de veteranos, que son gente de, de chicos de, de, de, de aquella categoría, aquellos años, y me siento muy contento que, hayan, que estén de vuelta en el club. Se, se juegan 5 categorías. Y bueno, anoche estuvimos acompañando, me fui a las 4, fui a dormir un rato, ahora vine de vuelta. Porque tenemos infantiles con, con, con Estudiante Villadondo, con la gente de Mingo, de, de Estela, ¿Y gran, una... grandes amigos del de fútbol infantil que uno va conociendo claro. a través de la vida. Sí, sí, sí. Así que bueno, y mañana hay FUSAL, así que estamos re atareados, gracias a Dios. La disciplina avanza en el día a día. Después se hizo el salón, también se colaboró en bueno, hacer el en salón momento, que te, se vaya al re, fondo. En relación cuando nosotros arrancamos acá, lo primero que Juan eh, nos fue con el paredón. Nosotros arrancamos con el sur. Uno de los chicos. Me acuerdo. Este sí. pancho, le Me acuerdo. Se, cada vez que se termina la categoría, le damos de comer ahí. Eh, después se siguió con la parrilla. Tratamos de mejorar un poquito la baños y los vestuarios, sí. Pero eso ya tiene un ciclo, ¿vale? Claro. Entonces, claro. bueno, entonces decidimos. Eh, hacer esto. Esto, también con acá, ayuda de Juan. Estos que son vestuarios. Van a ser dos vestuarios como hay ducha de dos pisos. De dos pisos, o sea que falta la construcción sí. arriba de esto que estamos sí, viendo. Sí, vos estás viendo la infraestructura que tiene Estamos la viendo base, la, la, la planta colo... baja recién. Sí, pero estamos bien encaminados, demasiado. Sí, sí. Demasiado sí. mucho. Así <risa> que es un. ¿Y acá <risa> qué hubo el, de, por parte de Juan del municipio? Sí, que sí. Materiales. Sí, materiales, ayuda económica. Eh, mm. La verdad que nos sentimos muy contentos y muy, muy agradecidos, siempre vamos a decir. Y después, bueno. Lo que trabajamos durante, durante todo el año, bueno, nosotros tenemos, hay un maestro mayor de obra con su sí. gente, que lleva la obra, eh, como es a continuación, eh, ah, con esa ciudad, uno tiene que poner su parte también y trabajar para que esto vaya creciendo el día a día. ¿no? Claro, claro, Pero, claro, El club también colabora con las instituciones educativas por acá. Sí, bueno, nosotros tenemos firmado un convenio con la técnica número 3, la media 6, bueno, Carlín. Que están acá al lado. Sí, ellos eh, ahora bueno, están haciendo la municipalidad de gimnasia. Claro. Pero todos los años, ellos a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sí. ocupan el predio. Ah, está bien. Ocupan el predio. Nosotros tenemos un convenio con ellos y ellos se manejan los horarios. Bueno, acá enfrente verán que el barrio, el barrio Mata se está poblando. Claro. Así que bueno, yo calculo que a través del tiempo esto va a ser un gran barrio. Sí, con un gran barrio. club y con todo esto alrededor que están los colegios, primaria, secundaria, jardín. La verdad que es eh, eh, muy lindo esto con el tiempo, calculo yo, ¿no? Claro, claro. y al, al mejorar la, la, la institución, al tener más actividades, lo que eso genera es que venga más gente, ¿no? Sí, que... gracias a Dios la gente nos acompaña mucho, más allá que estamos en un lugar medio en zona de Quinta, nos acompaña mucho, ustedes saben que bueno la gente de ciclón siempre acompañó, la verdad que, bueno, gracias a Dios en toda la disciplina la gente acompaña, y eso no, no, no, nos sentimos muy contentos, ¿no? Sí. Que la gente acompañe. Se vive en momento difícil hoy por hoy. Claro. No estábamos no estamos bien, pero bueno, la gente acompaña. Que... Uh -huh. ¿La idea de echarla a futuro? Y calculo que sí. Vamos a ver si, <risa> si nos toca la horita mágica sería un gran anhelo. Uh -huh. Bueno, yo siempre dije, ¿no? El día que se te eche la cancha ya me parece que no vengo más. Claro. <risa> no, demasiado mucho ya. Pero yo, es... yo hablo por mí, ¿eh, Solo por mí, acá adentro mío hay un montón de muchachos mm. que están, una gran familia, que están trabajando. No se cree que soy yo solo nomás. ¿eh? Claro, claro. Pero acá hay una gran familia, si vos no los ves porque eso sería entre un trabajo, esta, el otro, pero ellos siempre pueden hacer la tarde están en el club. Tiene que cumplir con su tarea, pero muy contento por el grupo, la bola que tenemos. La que y, nos muy al, y al, al techarla quiere decir que los entrenamientos no se suspenden, que las jornadas no se suspendan y que además puede haber más actividades como poner volei, no sé. Sí, yo calculo que. para las chicas, ¿no? Que a través ¿no? del tiempo se van incrementando más actividades, hay que ver los otros tiempos porque está todo ocupado, ya alquiler acá no hay más porque antes se tiraba la cancha lamentablemente no, para la, porque está todo o, está todo ocupado con la actividad claro, entonces bueno, para claro. nosotros es una, una alegría que esté, esté ocupado que esté al 100% toda la semana claro. acá bonito toda la semana está ocupado claro. Claro. Los, chicos de, los chicos en el futuro pues dentro de 20 años es decir, para ellos ellos van a naturalizar que van a tener un vestuario de dos plantas que van a tener y sí, eso, eso lo charlamos nosotros ¿No? siempre ¿No? con los muchachos, con el grupo de trabajo que tenemos. ¿Para eso no va a estar con técnico. Eh, bueno, es lo que dice acá su papá, que es verdad. Claro. El día que nosotros, no, no, nosotros no, vamos, no, no vamos a estar todavía acá en el club, claro. yo calculo que un día vamos, vamos a pegar, bueno, pero con una tarea hecha. Claro. Entender en el sentido de que, que bueno, está lo que está lo hecho, lo realizado y que, lo, que, que, que, que quien tenga que seguir, que sea... El mismo camino, ¿no? En claro. la misma trayectoria que tenemos nosotros. Mm -hmm. Dejarle al club como corresponde. Claro. Bueno, ¿no? Eso es lo que anhelamos nosotros como, como gente adulta. Bueno, muchísimas gracias sí. por la nota, todo lo mejor. Gracias por abrirnos la puerta del club no, siempre. Todo bien, que yo los quiero sí. mucho. Me alegro del crecimiento de ustedes. saludo a tu hija, mágico. Saludos a la gente de Mar del Plata, vas a comer ciclón. <risa> <risa> ¿Eh? para la, la roticería esa. Sí, la mejor. 40 años tiene sí, esa sí. roticería. Así que bueno, Fede, la verdad que siempre estoy contento. Gracias por tenerme en cuenta. Por favor. ¿Eh? Vos siempre, como él, vino acá, es uno <coughs> los primeros clubes que vino. Sí. Vos le abriste la, la puerta a Federico de la Liga. Eh, buen pido. Y aparte el buen trato, como padre, entonces este, tengo una gratitud contigo y con toda la Liga, pero sobre todo contigo muy grande, por el trato hacia mi hijo. Bueno, muchas gracias y bueno, fue ese buen pido. <risa> bueno mucho, amigo, ¿Eh? dale, lo dale. mejor. Mágico. No, Un bueno. saludo no, bueno. a la gente del diario, bueno. Y cuando quiera, ahí está su casa. Ahora cuando seguimos. Quiera, Vale, ¿Eh? comes un asadito, venga. No. Traiga la carta que comemos. Fecha y hora, fecha <risa> y hora. <risa> Hasta luego. Chau. Dale, nos vemos. Seguimos de recorrida un sábado más. Estamos acá en la Socie. Recién venimos del ciclón. Estamos con nuestro, un amigo de la casa, con Johnny. Mucha, muchas gracias, amigo. Buenas tardes y gracias por abrir una puerta de, de la Sociedad de Fomento. Buenas tardes, gente. sabe que siempre la hora y son bienvenidos acá en la Socie. Está bien. Bueno, no? hoy una jornada contra quién? Contra Santa Leonor. No bien, sí. ¿y cómo, cómo viene un poquitito? Sí, por ahora viene pareja, nosotros este estamos ganando 4 a 0, la anterior empatamos 5 a 5 y en la 2009 perdimos. Bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo, cómo viene un poco la soci este año. el tema club. balance general, venimos bien, venimos mm. bien, venimos trabajando. Eh, bueno, la juventud a la que está trabaja mucho con el club. Eh, en lo general, venimos muy bien, muy bien. Está siempre bien. trabajando, siempre está trabajando. Bien. Está bien. Bueno. Vinimos la otra vuelta porque inauguraron el sí. tema del tinglado. Sí. Eh, te hago una consulta. Ustedes, si lo, lo quieren hacer ustedes, ¿cuántas jornadas llevaría para poder hacer el tinglado de lo que, de lo que salió? digamos ¿no? y En mano de obra solamente tuvimos un millón y medio de pesos. Que nada, ya sería muchísima jornada para juntarlo. Y aparte, los materiales que nos dio Juan, también nos, dio, nos ayudó en el tema monetario, también nos ayudó. No, serían muchísimos años dedicados solamente a juntar para el techo. Claro. Y acá los chicos también tienen su gasto, todas la fiesta de fin de año, claro. conjuntos. Se, se, se iba a ser muy difícil, por eso tardó tanto 40 años en hacerlo, porque es muy difícil. claro ¿Cómo ves la gestión de Juan a través de los clubes de barrio? Porque más allá de tu club, cuando vos vas a otro club y ves cómo va mejorando también, está bueno porque son tus chicos los que van. Sí, sí, tal cual. Yo ando viernes, sábado y domingo en diferentes clubes. Viernes con los veteranos, sábado con infantil, domingo con futsal. Y todos los clubes cada vez más lindos, cada vez más lindos. Si bien hicieron o hicieron un salón, o hicieron vestuario, los playones, siempre de la mano de Juan los clubes están creciendo cada vez más. Y, y principalmente la socie con la gestión de Juan, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Cada vez mejor, cada vez mejor. Cada vez mejor, si sí, siempre estamos en contacto, siempre nos está ayudando en todo. Y bueno, ahora hay proyectos a futuro, a un futuro muy pronto en el club, que sería hacer vestuarios nuevos, eh, agrandar un salón, eh, hacer eh, un playón deportivo, porque no me da abasto la... la, la cancha. un playón deportivo ahí? En este lugar, claro, en ese lugar. Tal cual, no me da abasto la, la cancha, no me da abasto de tanta actividad que hay. Claro, bueno, ahí va. Se hizo, una vez que se hace el tinglado, eso hace que... Más actividades, más actividades eh, sí, se, se desarrollan, ¿no? Tal cual, tenemos las nenas, tenemos el infantil masculino, tenemos futsal, tenemos veteranos. Ahora está la liga nueva de, de las mami que van a jugar en sí. noche no, también. No. Sí, recién, recién y, nos contaron. Todos, todos quieren entrenar, todo, pero bueno. Claro. El problema de los horarios se este, complica. Bueno, recién estuvimos en el ciclón y me dice no podemos alquilar más la cancha no, no, no, no, porque puede, está, está todo el tiempo sí. con entrenamientos, ¿no? Sí, Como se dice en así. la calle, está detonado. ¿verdad? Está detonado. Sí, cual, sí. <risa> bueno, eh, ahí va. Muchas actividades y eso quiere decir que de lunes a lunes hay mucha gente dando vuelta por la sociedad de fomento en este caso y además cuando ustedes hacen de local eh, pueden hacer de local, capaz les puede llegar a tocar viernes, sábado, domingo. Sí. Eso quiere decir que el club recauda. Sí, sí, tal cual, sí. Y sí, ah. los días que nos vamos de visitante también le damos mano a clubes que no, que no tienen su ah, espacio. que no tienen cancha, claro. sí. O que están, si bien en obra. Nosotros ahora le estamos prestando a Villa club, que Ya Juan le dio un terreno, pero bueno, todavía no está en condiciones de hacer eh, condición de locales. Ah, estamos, le estamos prestando acá cuando nos vamos de visitante. Claro. Nos damos una mano entre todos los clubes. Ese, eso, eso está bueno. Eso está sí, bueno está porque eh, lo hablamos con el muchacho del 18 de julio, él le está dando una mano a Grepi, que sí. también en Grepi ah, se está, está haciendo refacciones. Sí. Están, Están con el tinglado también. Están con el sí, tinglado. Entonces, para... bueno, me dice, me dice no, no les cobramos nada porque son, son clubes y claro, capaz sí, yo sí. lo necesito el, el año. El día de mañana. El sí, día de si mañana no? Tal cual es así, hay está que darle una mano entre nosotros. Está bien, está bien. Bueno, ¿cuántas mamis, cuántas nenas tienen la Sociedad de Fomento con esto nuevo que se está haciendo? Y nena tenemos como 60 nenas. Vienen re bien las nenas, ¿verdad? El año pasado sacamos categoría campeona, este año estamos teniendo la general. Y tengo a mis amigos de toda la vida que están al frente de las nenas y hacen un trabajo espectacular. Bien, la verdad me saco el sombrero con ellos. Bien, bien. Y después vos me contaste que hacen eh, apoyo escolar ahí. Sí, tal cual. Eh, hicimos vínculo con la gente de la Universidad de Urlia, bien y ellos están lunes, martes y viernes de 5 a 8 de la tarde. Le dan bien. apoyo escolar en todos los niveles, en todos los niveles, ya hasta el nivel primario, el secundario... O sea, y nada, lleno, lleno. El salón lleno y también a veces hacen el juego didáctico acá en la pista cuando está libre es, es obvia la pregunta, pero es para los vecinos ¿no? sí, sí, es para los vecinos sí. vienen claro. todos los chicos del club que terminan del colegio y encima terminan del colegio y los padres me cuentan que vienen corriendo se cambian y vienen de vuelta acá están todo el tiempo acá prácticamente impresionante la, la función social ...que tiene el club de barrio, Así ¿no? es, en así cada es. localidad y en cada barrio. Sí, sí, sí, sí. somos el corazón del barrio, por sí, sí. así decirlo. Sí. Claro. Bueno, y, y con respecto a eso, lo del barrio, el crecimiento de San Damián, ¿esta obra hizo también que el, que el barrio crezca? Claro, sí, sí. Sí, no, los vecinos contentos. Hasta el día de hoy viene gente que entra, que no viene por ahí hace dos años, tres años el club y se quedan asombrados mirando para arriba sí. y dicen, che, qué bien, yo venía acá cuando era chico, acá jugaba a mi hijo, y contento. Y el barrio también, mm. eh, creciendo, ahora están haciendo la única calle que quedaba en San Damián, eh, Costanera. Ah, Sur, la costa... sí, eh, sí, Cañuela Sur. Cañuela Sur, Cañuel sí, que mostraron el otro día al eh, municipio. están terminando de asfaltar, la única mm. calle en San Damián eh, que estaba sin asfaltar. Eh, también están poniendo camas de, eh, de seguridad en las entradas, eh, calandria en las dos puntas, y, y todos domos de seguridad en todo calandria. Y ahí vino, vino Feu y explicó. Sí, sí. Lo sea, que me gusta de vos como dirigente, que no solamente estás mirando a tu club, sino el barrio. que estás mirando el barrio como una cuestión global. ¿cierto? Sí, sí, tal cual. Yo hago una vista amplia. Si bien dirijo el club, pero también trato de... ¿Cómo sería? De vincularme entre el barrio y el municipio Porque hay muchos claro. que por ahí no tienen llegada al municipio claro. Y yo le hago el favor de, No sé, necesito dar un favor Bueno, conozco a gente del municipio Y los vinculo, digamos Estuvimos en, en la reunión que se hizo en el municipio eh, Con Juan Con respecto a la liga de veteranos sí. Yo te quería, quería que vos cuentes a la gente Cómo arrancó esa liga Cómo están al día de hoy Cuántas fechas van, un poquitito y si bien arrancó ya del año pasado, siempre fue la idea de tener una liga de veteranos en Urdian, Nunca pudo prosperar. Eh, bueno, esta vez me tocó estar en uno de... Me tocó estar al frente, ¿no? Si bien tengo mis compañeros que están conmigo también. Y eh, bueno, se armó. Éramos pocos clubes que se la querían jugar porque estaban la... los demás clubes estaban en la matanza. Claro. Y bueno, fuimos hablando delegado por delegado. Me, me convencía, pero tenían sus dudas. Claro. Y bueno, hicimos la, la reunión en el, en el Salón Oval donde habló Juan. Y se comprometió en dar una mano. En y bueno, ahora somos 18 clubes, Juan. 18. 18 bien. clubes, anoche fue. Todo el viernes. Todos los viernes están jugando y los viernes. ¿Ayer dónde jugaron? Ayer jugamos en Quinta los viernes. En Quinta. Eh, ah, mira Lindo, lindo clásico. Que sí, sí. Eh. ¿Y cómo, cómo se lo vio un poquitito? Sí, eh, fue, fue parejo. Ah. Estuvo lindo. Sí, si bien ya ellos están hace muchos años eh, jugando, están un poco más a ritmo que nosotros. Claro. Pero bueno, eh, como yo les decía <risa> al delegado, acá en San Damián, acá se juega todos los días la pelota. Claro. Así que no, no se le fue tan fácil ayer. <risa> <risa> está bien, está bien. ¿Y hay clubes que están viendo ese proceso? Eso de, de la liga de veteranos y te dicen che, queremos de acá un tiempo sumarnos, ¿cómo, cómo ves eso? Eh, sí, uno que se sumó fue Los Patitos ah, bien. Los Patitos se sumó, ellos no tenían la armaron y la verdad que re competitivo en, en todas las categorías de Los Patitos y también, bueno, estamos teniendo del otro lado de Peladero también que era más veterano la ah, gente no. de Fénix que era más veterano acá son bienvenidos, sí, en todas las categorías. Hoy vamos a dar una mano en tema porque tampoco tienen cancha. No. Vamos a dar una, una mano en el tema de las canchas. No hay problema por eso. Está bien, está bien. Bueno, Johnny, muchas gracias por recibirnos acá en tu sociedad de fomento en el barrio. La última que te hago, como le hice el otro día a la, a la gente de, del Club San Damián. Que estaban contentos por el tinglado. Sí. Que, que el Club San Damián eh, ahora en unos días comience la pista, el playón, el playón que, que es para ustedes como barrio también. Sí, ¿no? sí, tal cual. Contentos por ello. Ahora le toca a ellos. En su momento nos tocó a nosotros con el techo. Ellos se pusieron contentos, vinieron a una inauguración. Y bueno, ahora le toca a ellos y me pongo contento con ellos. por ellos porque son vecinos. Vamos al colegio, van, mi, mi hija va al colegio con los chicos de ahí. Claro, obvio. Somos todos vecinos, obvio. todos amigos y bueno, me pongo contento por la gente de San Damián y estaré ahí en la inauguración. Muy bien. Y estaré ahí presente, acompañando a San Damián y su compañero Juan. Bueno, Johnny, muchas gracias y todo lo mejor. Gracias a ustedes por venir. Dale, que ande todo muy bien. Bueno, seguimos dando vueltas este sábado, ahora estamos en Plaza Urquiza, está jugando con Ateneo Roca, la verdad, con un amigo de la casa, de la hora, con Pablo, de acá de Plaza. Buenas tardes, amigo, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo fe? ¿Todo bien? Bien, bien. Te robo cinco minutitos, no, ahí estabas no, no, no. a full, ¿no? <risa> Estaba bufeteando, estabas bufeteando. Estabas bufeteando, ¿te tocó? Bien. <risa> está bien. Bueno, contanos un poco cómo viene la jornada ah, con, viene linda, con la tranquila. Amigo de, ¿eh? Tranquilo, ¿tener? tranquilo, viste, las primeras categorías siempre son las que un poquito cuesta un poco el tema del público. Y ahora con la chiquita, viste, empieza, empieza a a venir, el mal, malón de gente. El Pero malón. linda, linda, linda, linda jornada. Por el momento, está no, bien. como tiene que ser, obviamente. ¿no? Está bien, está bien, está bien. Estábamos, estamos dando vuelta por, por los clubes Y vemos los clubes cómo van avanzando mm. Estructuralmente mm -hmm. Por ejemplo, nosotros recién vinimos Y vemos mm. los vestuarios que están nuevos allá sí. El local y el visitante Contanos un poco cómo se hizo esos vestuarios no, bueno, Los lo vestuarios se hizo con, con, con, bueno, con, lo, con lo que vamos generando acá De las distintas actividades que hay Se va recaudando plata, la administramos relativamente bien Se hizo los vestuarios, uno de los vestuarios Tiene ducha con agua caliente Se pueden duchar eh, mayormente las la personas grandes Nosotros que tenemos fútbol de adultos y bueno ahora eh, el otro el otro baño bueno estamos pendientes de terminarlo ponerle el inodoro bien eh, cerrarlo hacer tipo un box como para bueno viste ahora claro que está el tema de la chica y demás eh, bueno que claro. sea sea compartido y bueno, pero bueno ya tenemos los accesorios falta la etapa final sería de la obra esa culminarlo con el tema del banito del, del que queda ahí Exacto. en el vestuario. Y está bueno eso de arreglar los vestuarios porque es el nene la nena, Obvio. ¿No? Que viene y, y claro. hace sus cosas. Eh, bueno, contanos un poco cómo viene creciendo el, no. el club a través sí. de, de Juan. ¿no? Siempre, siempre, siempre. Bueno, obviamente con Juan siempre nos da una mano. Él siempre está muy pendiente en lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros a veces le solicitamos para que colabore con nosotros y nunca tuvimos problema. Nosotros ahora el, el, el paso. De, bueno, hoy casualmente, como te decía recién hace un rato, lo invitamos para que venga a ver. Nosotros están estrenando los chicos y las chicas. Bien. Eh, bueno, obviamente las chicas las estrenan mañana. Bien, ¿no? Mañana pero las camisetas que bueno que nos costó bastante viste hacerla entonces bueno queríamos obsequiarle algo como siempre está presente y tenemos a futuro una vez que terminemos el tema de los vestuarios hacer un playón un playón Mira. nosotros con, eh, intentamos hacerlo nosotros con, con, con los ahorros que tenemos con los ahorros que estamos haciendo para, eh, o sea, a medida que fue creciendo el club, se va metiendo más actividades, va, va participando mucha más gente. El sueño nuestro para el año que viene es meter el fútbol femenino infantil. Vean. No, infantil no, perdón, el fútbol, el, el fútbol juvenil, el, el juvenil. El juvenil. Mm. Pero no tenemos, no, no tenemos disponibilidad horaria, como para el tema de la práctica, para un claro. tema, Entonces, viste, el, el proyecto nuestro de este año es a fin de año poder hacerlo, solventarlo con los gastos nuestros, no viste, ir a, sí, a, a, todo a lo... claro, viste. A todos los clubes entiendo, le pasa... entiendo que son un montón de clubes, a nosotros Juan nos ayudó, esta fue la primera pista que, que hizo acá en Hurlingham, nos ayudó, estamos contentos, y, y ahora, ahora le va a hacer a San Damián, a otros clubes más, y la verdad que me pone contento por, por las distintas instituciones que van ayudando y van poderizando porque nosotros vamos, vamos a jugar visitante y está bueno... Que, Ay, que, que, que los clubes crezcan, que tengamos comodidad como ellos tienen comodidad acá ¿viste? brindar lo que sea recíproco sí, sí, sí, que sí, estemos obvio. cómodos los dos obvio obvio hoy, hoy hacer una, una pista está como no, 9, oye, eso, 10 claro millones cubra, claro, ustedes cuánto tiempo ponerle si no tuviesen esa ayuda sí. se puede hacer con y, estamos intentando nosotros estamos no, juntando claro, claro claro Pero eh, eh, va a costar cuesta. va a costar el sueño ya te vuelvo a repetir sí. el sueño nuestro es tratar de ver a fin de año tenemos que hacer festivales tenemos que ver a ver hasta dónde llegamos claro y si no bueno ver pero bueno, te, vos, vos como en como, como, como, como la familia, vos te tenés que poner, proyectarte algo. Un objetivo. Te tenés que tener acá, y este año voy a pintar la pieza, ponele. Claro. Nosotros el, el objetivo, ojalá que lo podamos completar, eh, mm -hmm. concretar. Pero si no, bueno, seguir teniéndolo, ¿viste? Si, si claro. no te pones metas mm. en la vida, este, y aparte, está complicado. Está bueno y lo felicito de intentar ponerla de un Claro, más mano. vale. Obvio, obvio, sí. Sí, sí. Obviamente, dice, mirá, mira, mira, Juan, no nos das una la mano. La claro, ¿viste? Bueno, claro. Vos, vos recién hablabas de, de las ayudas de Juan. Mm. Vos podés contarle a la gente qué ayudas recibieron de Juan. Sí, nos dio, mirá, nosotros, bueno, el lo historia lo tratamos de solventar, pero nos dio la chapa. Mm. Él nos dio la chata lo hizo a la pista. Te, Recién de, en la nota te estaba diciendo que sí. la claro. primera pista fue Claro. ¿Me entendés? Ya con esto, siempre Ajá. nos ayudó, nos ayudó. Eh, el, el, con los camperones me... nos ayudó también, por eso lo queríamos invitar, ¿viste? Porque eh, si bien cada vez que hacemos algo, quiero, queremos que él esté presente porque sabemos toda la ayuda que nos dio. ¿Me entendés? Entonces tiene que ser recíproco. La mano que nos da él, nosotros tenemos que dar cariño claro. a los pibes. Y todo acá, la gente del club te dice no loco cuando hacemos algo y tenemos que invitar a Juanchi que venga que comparta un mate una coca claro. que, que esté con nosotros no a pasar para, para, para sacar no la foto no le des mate con chuca ah mate con chuca no. No. No, yo tomo amargo así que no <risa> ah, eh, claro, y es así viste pero, ¿eh? cariño, ¿viste? Claro, el, cariño. O, el otro día él estuvo acá inaugurando la sí, estuve, plaza también eso con, con respecto a eso sí. te iba a decir, eh, él, además de los clubes, se ve también sí. lo, el entorno al club, ¿no? Acá mismo, vos fijate, acá, le... sí. uh, disculpá, sí, ¿no? acá la, a la noche eh, iluminó todo, todo esto, y viste, era, una, ¿viste? era medio, ¿viste? medio heavy a la noche, viste, vos pasás, no, heavy, viste, era oscuro, claro no sí, sí, ahora pusieron las leds, se ilumina hasta la cancha ahora. Claro, la la, la sí, pelota uno, busca uno, la uno busca cuando viene por la calle de acá a la noche viste sí, sí. la intensidad de los sí. que están ahí. Y ahora te, sé, que, sé que, está, está, que van a poner eh, en la otra donde termina el club, que es una calle muerta, que termina sí. acá en la vía, ellos van a poner el domo de seguridad y, y lo van a iluminar. Pero bueno, viste. Entiendo que por ahí hay otras prioridades, ¿viste? Me sigue buscando. <risa> me sigue buscando. Hay, hay, Entiendo que hay otras prioridades, pero bueno, mm. está bien. No, está bien, porque es el entorno claro, del club también. Claro, es, lo que, es lo que también ustedes como club necesitan. Claro, obvio, obvio. Recién estábamos con la gente de la Sociedad y, ah, y Johnny mirá. decía lo mismo. Uh -huh. Dice, está bueno, nos, nos hizo un montón de cosas, uh -huh. pero también yo me fijo en el domo, me no, fijo en las cámaras de seguridad. Está que fijarse me, todo, que fijarse todo. Sí, también me fijó Yo vivo, en el, nosotros vivimos vimos Urling claro. Tal cual, en la esquina de mi casa también me pusieron. Claro. Eh, es así. Yo no veo que, que es... el barrio es como si mm. fuera la casa más grande Claro, de tal nosotros. cual, sí, exacto. sí, sí, el exacto, club, sí, Es como si sí, la Claro, clase. la segunda casa. La claro. segunda casa es el club. Tal cual, coincido. Mm. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo viene un poco? La, ¿Cuáles son las ideas a futuras? Bueno, hablabas de una sí, cancha. Sí, para, un playón. Sí, un, playón sí, sí, para un playón para poder para, para, para entrenar. Hacer. ¿Eso que sería? de ¿La parte de atrás? Atrás, la parte de atrás. La parte de atrás que tenemos ahí hay un lote, que da un terreno bastante amplio, y entra un playoncito, no obviamente de las dimensiones de este. Claro. O de las dimensiones que le van a hacer a escuelita, como me decís, que sale 10 claro. sí, millones de pesos. Sí, sí. Eh, ¿Viste? Algo un poquito más simple, ¿viste? Ah, la bien. mitad sería. Sí. Pero bueno, con el fin de, de descomprimir todo... El, todo acá, ¿viste? Porque, viste, siempre tenemos... No, no tenemos problema, pero el tema de las prácticas, por ahí se superpone. Si, se, si llueve, ponele que llueve un fin de semana, como claro. pasó que suspendieron, por ahí tenés que jugar en tres semanas. Pasó con, lo, con el fútbol de adultos de esta semana, se suspendió la semana pasada y jugaron martes. Sí. Y tenés que suspender... Con los chicos de futsal pasa lo mismo, por ahí también jugaron, claro. jugaron miércoles y jueves los pibes de futsal esta semana. Y, viste, por ahí tenés que cortar algunas prácticas y demás, viste, y... Y y tenemos que yo, crecer, amigo el, el sueño, Esa, es, el así, sueño, que el sueño es el techado el sueño, pero eso pero eso, ahí no creo que juntemos juntando lo podamos no. hacer, pero bueno ojalá Dios quiera, es muy grande el club es muy el cambio, grande el cambio climático sí. va a obligar ojalá. a techar porque, porque viene en invierno sí, mucho sí, y verano y mucha, y y mucha agua también y bueno, y ojalá Dios quiera ojalá, ojalá que se pueda bueno pero bueno, es un sueño ese es el sueño, creo que que no solo de Plaza Urquiza que pero el sueño de todos los clubes acá de Birmingham debe ser el sueño y sí porque poder tener la cancha cubierta techada viste es, es otra cosa además es, es, es eh, más allá de que es una ayuda al club es una ayuda al barrio obviamente también, sí, y que la sí, gente sí. diga Che, tengo ganas de ir a Plaza Urquiza ahora mm. porque está techado, entonces te viene más caudal claro, de gente, sí. ¿no? Sí, sí, te acuerdas, coincido sí. totalmente. ¿Y el horario? Es así. ¿Es así? ¿Es así? ¿Y el horario? ¿Se te el horario? El horario claro, ¿verdad? sí, claro. porque vos podés estar todos lo... Nosotros eh, hasta el año, hasta hace dos años atrás, venían los, los chicos del anexo a hacer educación física acá. Y vos imaginate si lo tenés techado el club. ¿De qué escuela? Del anexo. Del anexo. De anexo. Claro. De anexo. Ah. ¿Me entendés? Imaginate si lo tenés techado, te van a venir de todo. Lo... Y nosotros lo que queremos es que el club esté ocupado y que sea útil para la comunidad, para el barrio, para Burlinga, para toda la gente que quiera disfrutarlo. Porque es, ah. es así. Nosotros, sí, hoy. Estamos, nosotros hoy, hoy, hoy estamos, estamos de pasada. Claro. ¿Me entendés? Hacemos, colaboramos por amor. Al barrio, al club, a al bueno, a, a, a que nos gusta el fútbol. Pero estamos de pasada, entonces Dale. nosotros ten, tenemos que hacer y quedar todo para los chicos, para la gente que ponen estos pibes que están jugando en son categoría 2007, Dale. la más chiquitita. Sí. Ellos el día de mañana tienen que, que seguir lo que, estábamos, lo, que, lo que venimos haciendo nosotros y mejor. Y mejor. Y mejor, ah. esa es la idea, sí. esa la idea. Bueno, Pablo, muchas gracias y todo lo mejor para vos y gracias por abrirnos el club, no, como siempre. Siempre, siempre, son bienvenidos acá de su casa. Dale, Dale. que ande todo muy bien. Dale. Hasta luego. Chao. Gracias.